Y aquí tengo mi dominio.com que voy a comprar por 1,37 euros. Toma. Hello. Comprar un dominio de Internet. Un punto es o un punto lo que sea. Pues para vuestro negocio, para vuestro proyecto, con vuestro nombre y apellidos, comprar una dirección de internet, un dominio. Generalmente suelen costar, dependiendo de la web en la que hagamos esa compra, pues entre 6, 7, 8, 10, 12 euros. Os voy a poner un truco ahora para que os cueste menos de 2 euros compraros un dominio y lo podéis hacer ahora mismo. dominio, para luego, cómpralo, ¡Cómpralo! Muy bien, pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar la página GoDaddy.com, pero antes que eso, vamos a hacer una cosa. Vamos a instalarnos una extensión para Chrome. Estamos en el navegador Chrome, no en el de Firefox. Vamos a instalarnos la extensión Honey, que es miel en inglés. Ponemos Honey Chrome, Honey Extensión, lo que queráis, y nos va a salir el enlace. Aquí lo tenemos para ir a instalar la extensión Honey. Honey. Honey es una extensión para Chrome que busca cupones de descuento para webs en las que se compran cosas. La vamos a utilizar para GoDaddy, pero también sirve para un montón de webs donde hay cupones de descuento que puedes utilizar y te va a costar más barato todo. Bueno, ya tengo yo instalada esta extensión que la tenemos aquí. Es esta H que viene aquí en este botón. Y ahora nos vamos a ir a GoDaddy. Aquí es donde vamos a comprar nuestro dominio voy a comprar el dominio en mi caso soyvideo entonces primero tenemos que ver si está libre damos a buscar dominios y en este caso yo ya lo tenía comprobado soyvideo.com está libre entonces le doy a dar a añadir a la cesta de la compra y ahora me voy a pagar ojo en estos momentos cuando entramos en GoDaddy nos da una promoción de dos años que es 0,99 euros el primer año y a partir del segundo año, 15,99. Eso no nos interesa, no nos interesa eso. Vamos a poner un año. Y ahora vemos lo que vale el dominio, 7,99 euros más 1,85 de IVA. Total, 9,84. Pero si os fijáis aquí, arriba, en la H de Hani nos ha detectado, pone un 7. Eso significa que nos ha detectado 7 cupones para esta web. Mirad, damos aquí a este botón de Find Savings, aparte de que aquí abajo también hay ya más cupones, damos Find Savings, empieza a buscar y aquí tenemos un cupón que pone que nos ahorramos 8,47 con este cupón. ¿Veis que pone que vale al final 1,37 dólares? Le damos a Continue to Checkout y ya está, 1,37 euros. Y ya está, ahora rellenaríamos los datos, nuestra tarjeta y compraríamos este dominio por 1,37 euros. ¡Qué pasada! No me digáis que no os ahorro dinero, ¿eh? Bueno, si os ha gustado este vídeo os digo lo mismo que el resto de youtubers. Suscribíos a mi canal, dadle a like porque es lo que nos gusta, lo que nos hace crecer y nos anima a grabar más vídeos. Seguid atentos y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!